Hay casa de Dios y puerta del cielo Eso indica que aquí está Dios Y eso implica que si está abierto el cielo Usted va a recibir del cielo cosas hoy Usted va a orar y el cielo va a escuchar Y el cielo se va a abrir y le va a dar Así que abra la Biblia en Números capítulo 13 Números capítulo 13 versículo 1 ¿Vos ¿Pues le da el hermano ahí? Hermano, vale. Número capítulo 13 Versículo 1 al 3 Y dice y Jehová habló a Moisés diciendo Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán La cual yo te yo y a los hijos de Israel de cada tribu De sus padres enviaréis un varón Cada uno príncipe entre ellos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 ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzados si y tomados el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Bien, vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos a ver la palabra hoy bajo el título El Espíritu de la Victoria. A ver, levanten la mano las la banderas los que están victoriosos hoy. A ver, a ver. Vean, hay unas banderas derrotadas. A ver, ¿dónde están las banderas victoriosas? Levántelas en el cielo. Ok, gloria a Jesús. Vamos a adorar a Jesús con esas banderas arriba, ¿les parece? A ver, todos, levanten el corazón, a ver si nos ayudan allá. Vamos. Cierre sus ojos. Qué maravilloso es adorar a Jesús y darle gloria a su nombre precioso es estar acá en casa glorificando a Jesús a su nombre el espíritu de victoria como dije el espíritu de victoria el espíritu de victoria como dije a ver azules y verdes como dije el hermano, mi padre dijo El espíritu de victoria ¿Cómo di qué? Ustedes usted. usted, ¿Estamos listos? ¿Cómo di Allá, lo siguiente ¿Cómo di Bueno, la hermana y el hermano el resto como que Tiene espíritu de derrota Ahora lo va a volver a decir Van un poquitico para Ahora lo va, a decir, lo va a decir, pero como si usted fuera a obtener la victoria más grande de su vida hoy. Yo no sé si vino derrotado, si vino aplastado, si vino destruido. Lo único que sé es que hoy se le va a meter por dentro el espíritu de victoria. Ok. Este grupo, ¿listos? ¿A qué vinimos hoy a recibir qué? ¿A recibir qué? ¿Listos? ¿A qué vinimos a recibir qué? ¿A recibir qué? Eh, ustedes, ustedes, ¿a qué vinimos hoy aquí? ¿A recibir qué? Ok, ahora lo vamos a hacer todos, pero usted va a hablar con tono de victorioso. No sé si el diablo lo penó esta semana, el Señor lo reprenda diez mil veces. Lo que sí es que usted tiene hoy la victoria, diga, tengo la victoria, tengo la victoria. Tengo la victoria, tengo la victoria, tengo la victoria. Tengo la victoria, tengo la victoria. Tengo la victoria, tengo la victoria. Tengo la victoria. Aleluya. Ok, siéntese, Ajá, ajá. Dele un codacito, pero suave el que está a su lado. Recibe espíritu de victoria. Suavecito, suavecito. Recibe espíritu de victoria. Recibe espíritu de victoria recibe espíritu de victoria ah, ah, listo ahora diga recibo el espíritu de victoria recibo el espíritu de victoria recibe espíritu de victoria recibe espíritu de victoria a ver si usted tiene esa bandera es porque tiene la victoria de dios mm, okay. siéntese siéntese siéntese en los hermanos hoy aquí nos gozamos al decir recibo la victoria Escúcheme bien. Escúcheme. Escúcheme. Listo. Caleb fue uno de esos. Uno de los espías enviados. Siéntese, hermano. Siéntese. Siéntese, hermano. Vea, quedaron con el espíritu de victoria. <risa> hermano, morado. Siéntese. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? La gente vino con el espíritu de victoria. Caleb fue uno de los espías enviados por Moisés para investigar la tierra de Canaán Caleb era soldado y pastor soldado y pastor que bueno no hay pastores que no son soldados y soldados que no son pastores pero Caleb era un soldado pastor un pastor soldado y fue uno de los dos únicos adultos que dejaron Egipto y entraron en la tierra prometida el resto se murieron por chismosos por sinvergüenza, por espíritu derrotista, por criticones, por murmuradores y los dos únicos que entran adultos son Josué y Caleb a la tierra prometida y Caleb es una referencia y una comparación de los sueños, objetivos y prioridades que podemos lograr era el momento de tomar posesión porque hay momentos la vida espiritual trae momentos, hay momentos de batallas hay momentos de desiertos hay momentos eh, donde atravesamos el valle de sombra de muerte, el valle de la aflicción. Pero hay momentos en que hay que tomar posesión. Y había llegado la hora de tomar posesión. Es decir, había algo que se tenía que meterle por dentro a este pueblo. Y era el espíritu de victoria para poseer lo que les pertenecía. Ah, yo no sé si me están entendiendo a su nombre sea la gloria y los hombres que escogieron para esta misión aunque eran altamente preparados y eran hombres principales entre las familias no tenían el mismo espíritu unos tenían un espíritu pesimista de derrota y otros tenían el espíritu de victoria. Unos decían, Vamos a analizar a ver si se puede. Y el otro dijo: Si Jehová lo dijo, se puede. Si Jehová lo habló, se puede. Si Jehová lo afirmó, se puede. Si alguien está conmigo, alguien está conmigo aquí. Si Jehová lo dijo, se puede. Si Jehová me lo prometió, lo voy a lograr. Ay, a la ¿Cuántos alaban a Cristo aquí? ¿Cuántos alaban a Cristo aquí? En hermanos su nombre sea la gloria un conquistador conquista <risa> un conquistador conquista ¿quién será conquistado por aquí? Omar si hay conquistadores por aquí un conquistador conquista aquí en este, en este por aquí un conquistador conquista Ok, al menos Pecho dijo a mí. Aquí es de este lado, a ver que vienen con... Siempre se han venido lado. no sé qué les pasa a ver, ¡Un conquistador conquista! Ah, ya me extrañaba, me extrañaba, me extrañaba, me extrañaba. A ver, estos que también, también han venido como encendido a veces. A ver, ¡Un conquistador conquista! A ver toda la iglesia. Sí, hablo con conquistadores, Ajá. hablo con gente ganadora, hablo con gente de éxito, hablo con gente que será prosperada, right, ¿dónde están? Hablo con gente que será bendecida, hablo con gente que va a recibir cosas nuevas, hablo con gente que va a poseer en los próximos días, años, y menos. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya. sí, sí, sí es el público que necesitábamos, sí, sí es esto en Números 13, 25 al 27, traza el informe no oficial que trajeron los Sofías. Ellos decían, fueron y vieron la tierra. Le voy a resumir porque voy por otro lado. Y dijeron, ciertamente la tierra fluye leche y miel. Y ciertamente porque cuando Dios te va a dar una tierra, la tierra va a fluir leche. Y va a fluir miel. Porque cuando Dios bendice, bendice de verdad. Cuando Dios bendice, bendice de verdad. Y si Dios te va a bendecir, te va a dar tierra que fluye leche y miel. Y cuando yo hablo de tierras que fluyen leche y miel, hay bendiciones que mmm, son deliciosas. Lo que te estoy diciendo es que Dios te va a dar una bendición deliciosa. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Yo creo que para esta hora viene bendiciones deliciosas. Mm. Huele a miel, huele a miel, huele a miel, huele a miel, mm. rica la miel, rica la miel, viene una bendición de miel, alguien siéntese por favor. Y ellos dijeron: Ciertamente la tierra que Jehová dio es una tierra que tiene semilla y da frutos. <risa> la bendición siempre tiene que semilla y da frutos. Ah la maldición no tiene semilla ni da fruto Se acaba. Pero cuando Dios bendice, esa bendición hay trae semilla y da fruto. Es decir, esa bendición no se detiene. Cuando Dios determina, bendecir a un hombre. Y desde cierto te bendeciré. Y será bendición. Y en ti será bendita todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Cuando Dios desata la bendición sobre una familia, sobre un hombre, hay semilla y hay fruto de bendición. Diga, yo quiero esa bendición. Diga, yo quiero. Esa bendición para mi casa. Ay, ay, ay. Ah, ah, mm, mm, mm. La Biblia dice que nosotros somos producto de lo que hablamos. Ay, es que nosotros siempre hemos sido muy miserables, vamos a ser miserables siempre, siempre. Pero alguien diga mi familia tiene semilla y da frutos. Alguien diga, mi familia tiene semilla y da frutos Alguien diga, mi familia tiene semilla y da Y da Y da ah, Aunque no veas la semilla ni el fruto Lo vas a ver si lo declaras esta tarde Lo vas a ver si lo declaras esta tarde Alguien diga, mi familia tiene semilla y da Le estoy sintiendo que viene semilla, viene semilla, viene semilla, viene semilla. ¿Ustedes no creen? No se creo. ¿Ustedes creen? ¿El viejo cree? ¿A ah, los niños también creen? Aleluya. Yo estoy sintiendo que viene semilla y viene fruto. Para que venga el fruto, vendrá semilla. Dios te va a encapsular la semilla hoy. El que crea, recibo semilla porque viene fruto. Diga, recibo semilla porque viene fruto. Recibo semilla porque viene. creo que viene el fruto yo creo que viene el fruto el diablo te dice no, no tienes ni que pagar los servicios no, diablo mentiroso viene semilla y viene fruto el diablo te dice no tienes que comer no, diablo mentiroso voy a romper los lazos de maldición porque viene semilla y viene fruto alguien dígale al diablo en las narices viene semilla y viene fruto para mí, para mi casa, para mis hijos para mi familia, viene semilla, viene fruto Ay, que alguien se apoderara de esta palabra. Que alguien se apoderara de esta palabra. La palabra produce cosas. Ah. Hasta ahí bien, todos estaban reportando bien. De repente aparecen 10 diciendo, no, pero ese pueblo es muy fuerte. No podemos con eso. Ay, las bendiciones, señor. Son buenas pero son muy duras, cierto. ¿Es fuerte hay que pelear cosas ¿no? la ciudad grande y fortificada hay que bueno ir a la iglesia pero están todos las cosas hay son grandes y ciudades fortificadas allí viven los hijos de Ana y esa cantidad de demonios que lo atacarán diariamente esto es como duro allí hay demonios de Amalé, demonios de Teo demonios de jeruseo demonios de Amorreo y demonios cananeos hay demonios por todas partes y esos espías se doblaron ante el informe Y dijeron aunque es muy rica la bendición no podemos Espíritu de derrota, espíritu miserable, espíritu trágico Espíritu que se tiene que ir de aquí en esta hora Porque el que tiene a Cristo todo lo puede Todo, dígalo, dígalo, dígalo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo, no me importa si hay demonio. No me importa si hay fortaleza esa bandera, victoria, ¿dónde está la victoria? ¿dónde está la victoria? aquí, allá no hay victoria, levanten la bandera que no Tienen bandera, es para que las levanten no para que las meta ahí. No se esconda detrás de la bandera, levántela. Yo le digo cuando la va a levantar. Amén. Entonces habían 10 diciendo: Sí, la ciudad es muy buena, pero hay mucho demonio. <risa> Esto está muy difícil. <risa> y dice que se levanta Caleb. Un espíritu distinto Y dijo Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Le digo el derrotista Te calla derrotado Te calla derrotada Te callas aplastada por el diablo Te callas endemoniado Tengo la victoria tengo el espíritu de victoria que se calle en los mediocres que el que tenga el espíritu de victoria grite tengo el espíritu de victoria de victoria vengo arrasando vengo aplastando vengo con el que dijo aleluya yo soy el que soy yo soy la resurrección y la vida Yo siento que el espíritu de victoria se es que le está metiendo más de un ti. un golpe al diablo esta hora y grita Tengo la victoria ¿Puede? Se puede, se puede, se puede Se puede vencer, se puede ganar Se puede prevalecer Wow Wow Aleluya Aleluya Dice que Aleluya cállate no se puede cállate tu raca este está muy duro cállate un la vida es muy dura cállate un le decía caleb el pues, tema de no. y luego le dice Caleb ojo a esto aquí aquí aquí luego le dice caleb su amor luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Subamos, subamos, subamos. Alguien va a subir y va a poseer la victoria hoy. Vamos a subir a niveles espirituales. Vamos a arrebatar lo que el diablo nos ha quitado. nosotros más que ellos Frente a la expresión del desafío de Calep Se encontró con gente pusilánime Es decir, gente con mente cobarde Mente mediocre Mente derrotada Y él decía al mente derrotado Oye, derrotado Tú tienes uno que te hace más fuerte que los que están allá Tú tienes un Dios poderoso Tal vez tú no puedes solo Pero tú tienes un Dios poderoso Que te va a dar la victoria La victoria no es nuestra La victoria te la dará Dios La victoria te la dará Dios La victoria te la dará Dios Te la dará Dios Te la dará Dios Te, la dará, Dios. te la dará la victoria Pase lo que pase Dios te da la victoria Alguien dígame Alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga como la victoria Yo no sé qué, qué demonio te atormenta por estos días No sé qué demonio te atormenta por estos días Lo único que sé, a ver católico, evangélico, romano, confusionista, ateo, mídeme aquí Yo no sé qué batallas peleado en estos días. Lo único que sé es que aquí está el Dios que le dio la victoria a Caleb. Aquí está el Dios que te va a dar la victoria. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Dígalo! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! No, en la batalla tengo la victoria. Véngase lo que se venga, tengo la victoria. Ruga el diablo y ruga el infierno, tengo la victoria. No me importa lo que pase, no me importa lo que esté viviendo, no me importa lo que esté viviendo, yo tengo la victoria, yo tengo la victoria, no me importa nada, no me importa nada, tengo la victoria. Tengo problema problema tenga, droga, licor, no sé qué tenga. Yo vengo a decirte como Calé y Josué, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que te puede dar la victoria. ¿Dónde están los Josué? ¿Dónde están los Caleb? ¿Dónde están los que digan? Tengo la victoria. ¡Aliven! Que los Josué y los Caleb tienen recompensa sabía que los Josué y los Caleb tienen recompensa ¿sabe que dice el libro de números pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu es decir, victorioso y decidió creerme a mí e ir en pos de mí yo lo meteré en la tierra donde entró no entró donde entró y su descendencia tendrá la posesión alguien va a poseer para usted y su descendencia alguien va a poseer para usted y su descendencia alguien está poseyendo para usted y su descendencia alguien se le mete el espíritu de calé alguien se le mete el espíritu del triunfo alguien se le mete el espíritu del triunfo alguien que grite aquí ¡Alguien que grite aquí! ¡Alguien que grite aquí! te ha dicho que te va a destruir tal vez el bocón siempre habla, el bocón es padre de mentira pero un hombre con espíritu de victoria no tiene una promesa aquí guardada para coleccionarla sino que esa promesa la vive todos los días eso que Dios le prometió es la punta de lanza para ir a la conquista eso que Dios le dijo es la punta de lanza para vencer la adversidad Esto sagrado, la absoluta autoridad bíblica dice que hay que creer y confesar con la boca. Por eso muchos de ustedes cuando lleguen ahora a casa le van a decir esto está muy mal, usted va a decir, tengo la victoria, tengo la victoria, tengo la victoria. Los hijos van a decir esto está mal, usted va a decir, tengo la victoria. ¿Dónde están los que cantan? ¿Dónde están los que cantan? llevar, bajar de monitores ¿por qué? no se deja llevar por la mayoría me está entendiendo no se deja no me bajar no, no se deja llevar por la mayoría es que todo el mundo dice que este está malo el que tiene otro espíritu dice yo tengo la victoria, tú ves lo malo yo veo lo bueno yo veo lo bueno, yo veo lo bueno yo veo, lo bueno, yo veo, lo bueno, yo veo la victoria la victoria, yo veo la victoria, yo veo la victoria, porque en mí está el que tiene la victoria, en mí está el que venció la muerte, en mí está el que venció el pecado y el diablo, y por mí me las sangre de victoria. Habla y hace fallecer a otro, lo desanima. Ve de que bocas venenosas, intoxican intoxica cuando habla. Esto está muy horrible. Yo no sé para qué me traen aquí. Intoxicador, venenoso, serpiente maligna. Pero hay alguien que dice he venido aquí y estoy atesorando una promesa. Y al diablo le voy a ganar esta victoria, esta batalla al diablo le gano por lo que le gano párese, párese como un guerrero párese como una guerrera y diga he venido a vencer yo he venido a vencer yo he venido a vencer yo he venido a vencer yo he venido a vencer